Texto extraído del volumen 2, acto doceavo del libro Dos mujeres, de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Carlos, que se hallaba siempre presente en las lecturas y conversaciones de las dos amigas, admiraba cada día más el universal talento de Catalina, su vasta erudición. Como él, ella poseía también varios idiomas, podía valorar todo el mérito que encerraban aquellas bellas e improvisadas traducciones que solía hacer de los poetas extranjeros, sin dar a este trabajo difícil y arduo la menor importancia. No menos le encantaba oírla recitar los más bellos versos de los grandes poetas franceses y españoles con exquisita sensibilidad y comprensión. Y cuando discutía con ella sobre el mérito de unos y otros, sorprendíase siempre la rapidez de su análisis y de la justicia y exactitud de sus decisiones. Reunía a la condesa a la ardiente y poética imaginación toda la sagacidad y finura. Analizaba como filósofo y como poeta, Tenía sus pensamientos el vigor y la independencia de un hombre y expresábalos con todo el encanto de la fantasía de una mujer y aún con un poco de su amable versatilidad. Estaba, en fin, cada día más cautivado por la amenidad del trato de la condesa y formaba un juicio más ventajoso de su corazón a medida que creía conocerla mejor. No salía apenas de casa de Elvira, levantábase temprano y esperaba con vivísima impaciencia a Catalina. Cada noche hacía palpitar su corazón y cuando por fin se presentaba la condesa, Carlos se admiraba de la alegría que su sola vista le causaba. Junto a ella hallábase ebrio en cierto modo. Junto a ella solo podía admirarla, aplaudirla, gozar ávidamente de los momentos de dicha de su talento y su dulzura le proporcionaba, y felicitarse a sí mismo de poseer la amistad de una mujer tan distinguida y amable. Pero en el momento en que se marchaba Catalina se encontraba agitado y descontento, no podía pensar en ella sin una especie de dolorosa desconfianza, temía examinar aquella misma felicidad que gozaba junto a ella, y aunque impaciente por volver a verla, sentía una especie de zozobra que se aumentaba a medida que el momento en que debía llegar se aproximaba. Sin embargo, no se le había pasado por el pensamiento al esposo de Luisa la más leve sospecha de estar enamorado. El sentimiento que le inspiraba la condensa, condesa no era ni, po ni podía ser amor, así por lo menos lo creía Carlos por lo que hace a Catalina sorprendíase muchas veces junto a él en vida, en contemplar sus grandes ojos negros de mirada ardiente y su frente tan noble como la del Adán de Milton. Cuando él hablaba ella contenía su respiración y le oía y con un interés que no procuraba ocultar, su talento y su timidez y su orgullo, su ignorancia de la vida y del mundo y su perfecto conocimiento de sus deberes, la natural bondad de su corazón y la severidad de sus principios. En fin, el encanto nunca agotado que ella encontraba en estudiar aquella alma activa y aquella cabeza meridional, todavía jóvenes y poderosas, siempre pero dominadas por una energía que a voluntad cada día se hallaba más preocupada. A cada momento pasado junto a él aumentaba la impresión vivísima y profunda que causaba en su corazón. Espero que os haya gustado.